El saludo, mi nombre es Wilson Daniel Gordillo Ochoa, soy colombiano. Mi nombre es Paco Olaya Pavón, vengo de Ecuador. Estamos en Argentina, en la Quintana. Bueno, hoy eh, los compañeros de Altermundi tuvieron a bien enseñarnos de primera mano eh, la experiencia en territorio de lo que es la red comunitaria de Quintana, Quintana Libre. Entonces, hemos llegado acá, hemos conocido algunos de los nodos que tienen eh, establecidos en su red. Tuvimos la oportunidad de hablar con uno de los vecinos, fuimos a su casa, subimos al techo donde está montado el nodo y conocer de primera mano las experiencias. Luego de ese recorrido por el territorio, eh, llegamos aquí a la escuela de minería y eh, los compañeros del colectivo habían extendido una invitación abierta a los vecinos de la comunidad que estuvieran interesados en conocer qué es esta, esta área, qué es esta cosa, como decimos nosotros, de, de las redes comunitarias. Entonces en, se han acercado amigos eh, que son nativos de acá de la población, de las poblaciones circunvecinas y pues ahí estamos compartiendo entonces eh, el interés. Algunos tienen un trabajo muy bonito, muy adelantado y otros como la expectativa de qué es esto de las redes comunitarias, queriendo saber un poco más eh, las experiencias que traemos de los diferentes países y, y bueno, eso ha sido más o menos a grosso modo el desarrollo de la jornada de hoy. Eh, Crees tú en tu localidad o en tu terruño que solamente tú lo estás haciendo, pero en cambio tener este tipo de encuentros y tener este tipo de iniciativas te permiten intercambiar, o sea, saber lo que a ellos les funcionó, saber lo que a ti no te funcionó, contarlo, intercambiarlo e ir corrigiendo todos esos procesos, o sea, y eso es muy rico. O sea, son conocimientos que, que no los encuentras normalmente en un aula o, o en un libro, no, eso lo encuentras con la gente que, que vive esos procesos. Eso es lo más rico que yo encuentro en estas reuniones de intercambio de conocimientos.